amigos pescadores hoy nos encontramos nuevamente laguna la picasa este gigante santafesino este, que está rindiendo muy bien en estos días realmente la pesca está muy muy buena muy entretenida mucha cantidad de piques vamos a estar haciendo acá una notita para el programa del pescador tv eh, recién estamos arrancando la, la jornada aparentemente el día va a pintar lindo vientito nor noroeste de 12 14 kilómetros este, así que bueno, acá vamos a presentar a, a Gabriel, que es uno de los dueños, los propietarios del pesquero. Así que bueno, bienvenido Gabriel al programa, eh, buenos días. Muchas gracias Eduardo por venir, por visitarnos. Eh, la verdad es que se está pescando bien acá en la laguna. Se aprendió eh, una, una laguna que está rindiendo muy bien. Perfecto. Me decía que se está pescando todo a flote y lo están gareteando. Se flote, garete, eh, por ahí la bajada de 50, 60 centímetros. Dependiendo del día, siempre, claro. Bueno, vamos a mostrar un poquito los equipos, así ya presentamos. Vamos a utilizar, en, en mi caso, caña telescópica, 4 metros. Un reel de este medianito. Multifilamento 0.16. Y vamos a empezar con unas linitas de 3 boyas, ¿eh? Palitos de desiguales, chicas. Vamos a probar cómo arrancamos con esto y después vamos a ir este, mostrando las distintas alternativas y vamos haciendo algunos cambios. Mojarra viva como carnada del de amigo el cordobés que provee la carnada acá al pesquero a pesquero el amanecer así que bueno, ya estamos todos listos vamos a empezar a armar los equipos eh, esperemos que disfruten de las imágenes disfruten del programa y que tengamos buena pesca bueno, acabamos con el primero de la mañana costó, costó en moverse el pique pero bueno, ahí lo tenemos un hermoso pescadito Bueno, y acá vamos a presentar a nuestro guía, Pato Altamiranda. Buen día, Pato. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias, ¿Todo bien? Gracias, Eduardo, por volver, volver a visitarnos. Quiero el amanecer con Gaby, uno de los dueños. Arrancando la mañana. Arrancando la mañana. Haciendo el primer pique. Y bueno, vamos a ver qué pasa durante el día. Dale. Che, lo que estamos, lo que estamos necesitando es que está picando un poquito más abajo que la última vez que vinimos. El frío lo ha, lo ha letargado un poquito, Eduardo, y tarda en el pique... Eh, cuando empieza a calentar un poco el sol, ahí se entra a levantar y empieza el pescado a, a moverse, activar. a picar mejor. Sí, a moverse. Sí, bueno, sí, sí. Bueno. El frío realmente lo tiene, como verán, 50... Sí. bajada de 50 centímetros 50 más, o centímetro menos. más o menos. Ahí está. Así está. Bueno, bueno ahí, dale, vamos ahí. a seguir. Vamos a Bueno, otra capturita, de a poquito va arrancando. Va arrancando. Bueno, otro más para bárbaro. Patito, bárbaro. Es uno más lindo parece ese pato. Un poco Eduardo va teniendo que apretar un poquito el agua. Y va mejorando. Y va mejorando el tamaño, de Eduardo. De a poquito el agua va... Va calentando el solcito. está ah. y de a poquito va mejorando. poco. Bueno, seguimos, Pato. A todos. Espectacular, espectacular, filmamos el pique y todo, muy bien. Vamos con Gabriel, con el primero, porque Gabriel y yo venimos pintados hasta ahora, ¿eh? Sí, estamos complicados. ¿Estamos complicados. Sí. El pato no sé con qué está encarnando, ¿eh? Mira qué lindo. Bueno, vamos arrancando, vamos arrancando de a poquito. Vamos arrancando de a poquito. Bueno, seguimos con patito. Otro pequeñito. ¿Y a poquito, Eduardo? Sí, empezó a calentar el sol y empezó a mejorar el pico. sol y empezó a salir. Sí, sí. Va queriendo empezar a, a asomar el pejerrey, normal en esta época del año, por el frío. Claro, sí, sí, sí, tal cual. Sí, bueno. Vamos. Acá estamos. A ah. es más lindo. Lindo tamañito, lindo tamañito, che. bueno. moviendo un pique acá de pato vamos a ver si lo podemos filmar están haciendo unos piques muy suavecitos muy suavecitos porque el pescado está frío entonces toma la carnada con mucha sutileza y arrastra muy despacio Bueno, ahí vieron el pique como está, es muy muy sutil, llevaba. va... El pique, Eduardo, hay que pegarlo, no hay que apurarse No hay que apurarse, tal pero cual Si nos apuramos, cerramos Hoy con el frío el pescado está... Está como aletargado, se dice volviendo no comer como comía a principios de año el pescado hay mucho, pero bueno, cuando va calentando el sol Va... Vas, a, vas, sale, che. sale. Dale, bárbaro. Sí, dale. Un hermoso peje, che. Un hermoso peje. Arrancó el pique. Arranco de pique. Después del mediodía. ¿Eh? Después del mediodía, de gordo. cuando que el sol. Sí. Ahora sí firmamos el pique. Muy bueno. Se empezó a bueno, activar ah, el pique, Eduardo. Se activó, se activó, che. Eh, Calentó el trabajo, sol. Pero bueno, arrancó. Arrancó. Se empezó a activar de a poco, Eduardo. De a poco, de a poco. De a poco va, Eduardo. Dale, seguimos. Bueno. Bueno, nos venimos con un doblete, parece. Doblete, Eduardo. Se empezó a activar de a poco en el, el, el otro, y lindo tamaño, che, ¿eh? muy lindo, muy lindo en tamaño los dos, muy lindo tamaño Eduardo, bueno, se espectacular, va, se empezó a activar de a poco Eduardo Y seguimos en la picasa, Acá. quiero el amanecer gente, quiero el amanecer a visitar esta laguna, a visitar este hermoso espejo santafesino que realmente está rindiendo muy, muy bien, muy, muy bien. La última, la del medio y en la primera Bueno, la profundidad seguimos a 50 Seguimos a o 50, ¿verdad? No. Sí, eh, a ver, no que se están dando más arriba, pero bueno, ya Ya vamos va calentando si el de la mora, Ya a poco Sube, dale Seguimos patito. La linda pesca de la Picasa. Pesquero el amanecer. Bueno, Gabriel, bárbaro. Gabriel, ¿Y acá? ¿y acá Pato viene con otro? Acá venimos con otro, Eduardo. Bueno, tenemos otro lindo pescadito. Se nos está planchando la laguna, Pato, ¿eh? Se nos está planchando. Se está, Se está aflojando planchando el viento. Aflojando. Se había empezado oliendo el pique, había ahora con el volando. sol, ¿sí? sí bueno. Vamos, pero de a poco, vamos a remontar, Vamos. Sí, ¿eh? señor. Pero vemos a visto también, comando a amigo, visto, ¿eh? No, sí, tengo está bien, está bien, está bien. Gabriel. ¿Está ahí? muy buena Gaby y allá lo tenemos a Eduardo y yo también estamos Eduardo y tenemos hace una llevada lenta allá Eduardo en la atrás Gabriel al medio Eduardo clavó, viene ahí, y Gabriel también cabla, clavó, vienen los dos, acá viene Eduardo y acá viene Gaby, Eduardo, muy buena Eduardo, y de este lado, Gaby, muy buena Gaby, pesquero el amanecer gente, Bueno acá venimos con otro de patito, pato altamiranda, guía acá en La Picasa pesquero en amanecer de San Gregorio, este hermoso espejo santafesino, y ahora se nos planchó, se planchó, bueno pero de, de a poquito vamos, vamos, vamos levantando algún pescadito, veníamos bien con muy buena pesca, se activó el viento y calentó un poco el sol, pero bueno ahora aflojó totalmente el viento, se nos está planchando la laguna, acá pueden apreciar, pero bueno vamos a seguir un rato más a ver qué pasa. Bueno amigos, final de la jornada, final de la jornada, realmente tuvimos una jornada muy linda, un día fantástico, nos tocó, estuvo un poco duro el pique a la mañana temprano por el frío, este, notábamos que el pejerrey tomaba y movía muy despacito las boyas, costaba clavarlo, había que dejarlo llevar bastante para poder concretar las capturas, a alrededor de las once y media, 12 menos cuarto, bueno, calentó el sol y realmente fue un festival, habrán podido apreciar en las imágenes la cantidad de pique que, que filmamos, más otro que no se han podido filmar, por supuesto, este, pero bueno, esta fiesta duró apenas una hora y media porque después se nos planchó la laguna. Se planchó la laguna y bueno, con la laguna planchada la cosa se dificulta. Así que bueno, este, bastó una hora y pico de pesca como para, para mostrar este, las la bondades que tiene este espejo, este gigante espejo santafesino, Laguna La Picasa, Pesquero el Amanecer, acá de la localidad de San Gregorio. Así que bueno, eh, queda más que agradecer a vos Héctor, a vos Rodrigo, que son los, los dueños los encargados acá de Pesquero del Amanecer por habernos recibido por permitirnos este, mostrar en imágenes a todos los amigos pescadores cómo está la laguna, cómo está la picasa, que realmente está fantástica, está para visitarla. Este, así que bueno, gracias Héctor, gracias Rodri. No, gracias a vos Eduardo por haber venido a compartir un día de pesca acá, junto a Pato y a Gaby, y bueno, los esperamos cuando quiera volver a venir. Perfecto. Claro, Están las puertas abiertas. Gracias Eduardo verdad Dale. Ya un, me debió una salida Ya vamos a salir, ya vamos a salir, salir. No bueno, bueno. pudimos salir, estamos complicados eh, Agradecemos también a Pato, eh, Pato Altamiranda Guía de pesca acá de La Laguna A Gabriel Trilla, que es otro de los encargados Dueños acá del pesquero, el que participó también en la nota Y por supuesto agradecer como siempre A la gente de Payo Argentina este, Por facilitarme la indumentaria para hacer todas mis notas Bueno, y acá están luciendo los muchachos También este, remeras, buzos De, de Payo Argentina Así que amigos del Pescador TV, espero, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que les haya gustado el programa y será hasta la próxima.